Es el más picante del mundo, gente, o sea, un osito gominola que es literalmente el más picante del mundo El de Bivirus A ver ver el de virus? Os presento a Lil Nitro eh, no, no es un rapero Es el osito gominola más picante del mundo Con 9 millones unidades de escobille El equivalente a 45 chiles habaneros O 3 de estas Madre Es mía. tan picante que solo alguien real realmente... esas, patatas, esas patatas que he enseñado las, Se las copino en un vídeo Y literalmente Casi muere, gente, casi muere, gente estúpido se atrevería a comérselo. Yo. Es lo que toca, ¿no? Viene como si fuera algo de, de, de... O sea, literalmente esa caja parece que literalmente ha salido de la Deep Web. O sea, gente literal, o sea... Y la cajita parece dinamita. Parecen petardos, ¿no? El precio son 8,97 dólares. El precio... De Recordemos que es un osito gominola así. Nueve papos para un osito gominola así. ¿Qué le habrán metido? ¿Al kitran, al osito? No sé, gente. No el pulso, estoy, estoy ahora mismo atacado. Es que cuando es muy picante, gente... Ya aquí lo tenemos. Lil Nitro. Es que tiene nombre de rapero, bro. Gummy Bueno, aparentemente es una especie de... Chuchería, que diría que parece que no, no es dañina, Pero tiene la dañina como un cartucho de dinamita This is not your ordinary gummy bear Consume... ¡Oh, qué pro! Nine Gracias Escobille Sí, todavía estoy, estoy asimilando porque realmente esto tiene 9 millones de escobille Y esto de aquí, que ya creo que recordamos lo que fue Es lo peor que he probado en mi vida, te lo juro Hostia frente, es que, como algo tan pequeño puede hacer tanto daño. Este producto es extremadamente picante y tiene el potencial de dañar la... Por cierto, yo a Virus le sigo debiendo 24 euros porque me invitó una vez a comer cuando vino la Epic. Y me siento fatal porque nunca se lo pude devolver. Por... Porque nunca me lo volví a encontrar. Entonces, Virus, si algún día bebes esto, lo siento mucho. Gracias por invitarme o por al menos haberme lo dejado porque no me iba la tarjeta ese día. De verdad, muchísimas gracias. Iba contigo en la velada. En la 1 y en la 2. Te lo prometo. Lo siento, Virus. Lo siento mucho. Ir a ver el vídeo de Virus, chicos. Os lo recomiendo un montón. Videazo. Es un videazo, gente. Os recomiendo este vídeo un montón, ya que es que me lo estoy tragando entero. O sea, de verdad, John, muy buen trabajo. Virus, siga así, tío. Eres un crack. A piel o irritaciones en la boca? Hacer unboxing ¿Cómo graba y cómo, edita, y cómo edita El otro, bro? Es que es tocho, ¿eh? El uh, puto John Sí, hombre ¿Qué hey, Que les haga spam, ¿sabes? Encima No jodas Es como que tiene aquí como un Un cartucho de dinamita Esto Cuidado, bien. ¿eh? Cuidado, se viene Voy a decirlo así de claro Si este vídeo literalmente yo veo una gran cantidad de comentarios más de 20000 comentarios Yo pongo los 20000 el de cacahuetes chicle o otro de los picantes más picantes buah chicle chicle, chicle no, tiene que ser que gummy ¿Qué? <risa> bof bof eso tiene que oler tiene que oler a domingo no, por la noche no. después de Pari, eh No no no no bro, huele muy fuerte Tiene que oler a la discoteca después de una caminata de jabalís, bro Espera, a ver, esto es porque es químico puro, es químico puro Ya, que peste, estuvo, tío Va, tal cual, sin pensar Madre mía Me voy a catando Sí, pica Me voy a ¡Hijo de puta! Estoy más preparado que mi de Estómago de un mexicano, huevos de un argentino No hay un reto como tal, salvo que Matt Stoney hizo 30 segundos Masticándolo, 5 minutos aguantándolo No voy a comer, ni beber absolutamente nada De hecho el vídeo lo vais a tener totalmente Subido en oculto para que veáis que no hay Ningún corte, pase lo que pase Guantes repitiendo el mismo proceso ¿Vale? de la patata ¿Listos? Homeoprazol Para el protector de estómago ¿Listo? Y por supuesto Calcetines del Rubius ¿Listos? Listo. Ahora sí que sí 30 segundos eh, John. Vamos, eh Cuidado, eh Se viene, gente Buah, buah, buah Buah, buah Buah, pica demasiado, tío Buah Buah ah. ah. <risa> oh, <risa> oh, <risa> Tiene que picar como un demonio, gente ah. Mi móvil, gente. No tío, voy a notificación, la polla, tío. Pero es que me la tengo que comer. Os habéis rayado, eh. Mucho más rápido que la patata, eh. 30 llevas ya, y cuando no. quieras te la voy a No puedo cargarla. El pelo de virus está muy guapo, tío. Cuesta bastante, tío, está muy dura, eh. Necesito agua para pasarla, tío. tú tiene que ser jodidísimo, tú. Buah. Ah, ¡Pica demasiado! Llevas un minuto.